Hoy transmitiendo de los estudios de Cristianos en la Gloria Radio, transmitiendo la fe que conquista, mostrando lo que hacemos, transmitiendo las buenas nuevas del reino de los cielos, no a través de los videos, no únicamente a través de los videos, transmitiendo por las cápsulas, por la Cristianos en la Gloria Radio, las buenas nuevas del reino de los cielos, del norte, del sur, del oriente y occidente, llevando lo más posible, haciendo también por la, uh, por la fundación Obras Sociales, haciendo lo mejor que podamos. Y hoy con un tema maravilloso para esta semana, el Señor nos ha traído, cuando tú vendes tu primogenitura. Este es un tema que vamos a ver en Génesis capítulo 25 del 27 al 34, y en el título de esta palabra aquí en, en la Biblia, en el pasaporte como yo lo llamo, eh, se, se titula, Esaú vende su primogenitura, y dice,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 Su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las, de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mis hermanos, hoy vemos un pueblo de Dios en esta cuarentena. En estos, en estos momentos que están vendiendo su primogenitura. Realmente están yendo más a lo del mundo. Que no es Dios. Esa primogenitura puede tipificar los placeres del mundo, las novelas, de igual de una intimidad con Dios. Dios te está llamando en, este, en estos tiempos, en estos momentos. Te está diciendo, ven, necesito tener un, un tú a tú con, con, contigo, como yo lo digo. Esa, ese momento, ese momento es sobrenatural. Pero desafortunadamente vemos a un pueblo de Dios que realmente. Lo que le importa es la novela, lo que le importa las redes sociales y lo que le importa es de pronto hacer otras cosas que realmente tienes intimidad con Dios. Recordemos que hay tres puntos que te pueden sacar de esa primogenitura. La carne, el mundo y el diablo o Satanás. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Recordemos que Esaú y Jacob, desde el vientre de su madre, ya, ya estaban teniendo en conflicto. Eran dos personajes diferentes, Esaú, un, un personaje velludo, y Jacob, una persona lampiña, que no tenía vello, era, era, era liso. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está llamando, nos está, nos está haciendo un llamado. Que no seamos como no Esaú, porque realmente muchos, muchos, mucho mucho muchos hijos de, de Él, de, de nuestro amado Padre Celestial, se están perdiendo. Están perdiendo lo más maravilloso, es de tener ese encuentro con el Señor. Y mira que esta parte eh, me impacta mucho, me toca mucho, porque vemos que hoy el pueblo está haciendo esto. Y Jacob respondió: Vínteme en este día tu primogenitura. Ahí está diciendo cualquier cosa. Oye, vamos mejor a ver la novela, vamos a ver el partido, vamos a hacer otras cosas, igual de tener ese encuentro con Dios. Y mira lo que responden muchos hijos de Dios. Entonces dijo Esaú, o cualquier sea tu nombre, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. ¿Para qué? Para bendecir tus generaciones. Yo he, he cometido y cometí muchos errores. Y he entendido en el nombre poderoso de Jesús, bajo la dirección de su Santo Espíritu, que me han direccionado, que para llegar al Padre es Jesús. Y que si yo tengo un cambio y rompo esas cadenas mis generaciones van a tener una una super como yo lo digo super mega bendiciones y yo siempre le pido en la parte espiritual porque lo demás vendrá por añadidura yo siempre le pido al señor que realmente ese pueblo no sea vendiendo sus bendiciones por un plato de lentejas cuántas veces tú has vendido tus tus bendiciones por un plato de lentejas ¿Cuántas veces el Señor te está llamando? ¿Cuántas veces te está, te está hablando? Y recordemos que lo hemos hablado, que debes hablar, esa, debes abrir esa audición y esa vista espiritual. Muchas veces el Señor te ha hablado. Yo sé que hay muchas veces, mujer, hombre, que has llegado a tu casa y llegas cansado y no quieres hacer nada, quieres llegar directamente a dormir. Pero hay momentos, en esos momentos que el Señor te está diciendo, vamos, vamos a orar necesito que ores, necesito hablar contigo. Pero tú dices, no, no, no, no, después voy a ver un noticiero o voy a ver una película y después hablo contigo. Ese momento es único. Ese momento es especial, iglesia. Ese momento son momentos que el Señor los toma una vez. Si tú no los tomaste, se cerró esa puerta y chao. Te lo digo porque lo he visto en personas. Y en este momento se arrepienten de haber vendido esa bendición, esa primogenitura. Ten cuidado, iglesia. Ten cuidado porque el Señor nos, nos hace recordar que si Esaú no hubiera vendido esa primogenitura, hubiera sido Abraham, Isaac y Esaú. Pero no fue así. Fue Abraham, Isaac y Jacob. Si ¿Sí ven lo que pasa por vender una, una bendición, si ¿Sí ven lo que pasa por vender tantas cosas que el Señor te ha vendido, tu empresa, has hecho decisiones que tú no debes hacer sin consultar con quién, con el gran Yo Soy. Hay que tener cuidado, tener mucho cuidado en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, cada vez que tú vayas a tomar una decisión, ¿con quien debemos de consultarlo? Con el gran yo soy. Pedirle al Hijo que nos ayude y que ese abogado que tenemos con el Padre nos direccione por medio de su Santo Espíritu. ¿Para que Para que hagamos decisiones correctas. No hagamos esos, esa us. Entonces, iglesia, tengamos mucho cuidado. Yo tomé apuntes... Eh, muy importantes y tu, yo te he dicho hace unos segundos que uno de los problemas es el mundo, la carne y el diablo. El diablo recuerda que en Efesios 6.11 nos dice que debemos travestirnos de la, de la armadura de Dios, con ese yelmo, ese escudo, esa coraza, esa espada, su santo espíritu, esas sandalias del evangelio, ese cincho chin, de la verdad. Debemos protegernos del diablo porque ese diablo está como re, león rugiente. Quiere acabar el propósito que hay en cada uno de nosotros para con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. La carne, mis hermanos de cristianos en la gloria, eh, querido oyente de, de la fe que conquista por estos videos, eh, también nos, ah, nos dice que si andamos en el Espíritu, no satisficamos los deseos de la carne. Mucho cuidado. Algo también muy importante que nos habla sobre el mundo en Santiago 4:4. Que si tenemos amistad con el mundo, tenemos en, uh, en amistad con Dios. A Dios no le agrada si tú eres amigo del mundo. No le puedes servir a dos dioses al mismo tiempo. Debes tener mucho cuidado, iglesia. Debes de tener mucho cuidado. Así que no seamos más esa voz. No vendamos esas primogenituras, no vendamos más esas bendiciones, no vendamos más lo que el Señor nos está dando. Por eso es Salmo 23, 1, 2, el Señor es mi pastor y nada nos faltará porque él nos va a proveer y nos va a, y nos va a conducir a, a, esas, a, esas, a esas aguas tranquilas. Por eso debemos de cuidarnos. En esa ver, nueva versión internacional dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Es la versión nueva, nueva, nueva versión internacional. Junto a tranquilas aguas me conduce. Y es lo que el Señor quiere decirte. Y te quiero dejar con unos últimos versículos que nos da el Señor en esta semana en Proverbios 10 capítulo 16 versículo 3 nos dice la nueva versión internacional cada día estamos aprendiendo tú aprendes, yo aprendo y le doy la gloria y la honra al Señor que cada día estamos aprendiendo y dándole esa gloria y esa honra al Señor como siempre, este, siempre se vaya el crédito pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán recuerda, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán ¿Te imaginas si Esaú le hubiera puesto ese, ese proyecto? Señor, yo voy a regresar y yo sé, Señor, que tú me vas a proveer. Yo no necesito pedirle a un hombre. Y si hubieras hecho eso, o si hubiera hecho eso Esaú, porque tú también lo, lo necesitas hacer, el Señor te va a proveer. El Señor, aunque te estés muriendo de hambre, el Señor siempre va a tener una, provis una provisión para que cuando tú llegues tengas algo que comer. Y no vendas esa primogenitura. Y otro versículo tan hermoso que nos dice, Salmo 34, versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos lo que, los que en Él se refugian. ¿Tú refu te refugias realmente en el Señor o en el mundo? Recuerda lo que dice Santiago 4.4. 4? Si, si tienes amistad con, con el mundo, tienes enemistad con Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y ya para terminar, en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, la nueva versión internacional. Me encanta porque es clara para, aquí, para mis hermanos. No vuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar, heredar una bendición. ¿Te imaginas Esaúd siendo razonable, realmente pensando en lo que necesitaba hacer? No pensando en lo del mundo, no pensando en esa necesidad porque sabía que el Señor le iba a proveer. Si él si entendiera que el Señor le iba a proveer en unos segundos, todo bien. Pero así vemos muchos Esaús tengo hambre tengo no no sé no, no puedo ya no puedo más que hay mucha gente que llega a trabajar que el señor le dice necesito hablar contigo y ya lo, lo, lo hablamos unos segundos y tú dices no tengo hambre estoy cansado estoy cansado no yo necesito que ya y una vez más tú pierdes ese momento sobrenatural no lo pierdas más porque el señor cuando lo dice una vez es una vez a veces su misericordia lo hace dos veces, pero por misericordia, ten mucho cuidado. El Señor te está llamando. El Señor te está golpeando las puertas de tu corazón. Así que iglesia, te invito a que cierres tus ojos y oremos. Padre amado, Padre celestial, en este momento yo te pido por aquellos, esa U, esa Señor. Aquellas personas que han vendido sus bendiciones, Señor. Aquellas personas, Señor que realmente necesita ser guiada, Señor, por tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En este momento, ellos abren sus, las puertas de sus corazones a ti, amado Señor. Abren para el celestial, esos ojos espirituales, esos oídos espirituales, Señor, para escucharte, para ver lo que tú les, está, les estás mostrando, amado Señor. Yo te pido por las familias, te pido por los hogares, amado Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú seas haciendo algo sobrenatural en aquellas familias, en aquellos hogares, Señor. Que tú seas el fundamento en estas familias, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tú seas haciendo algo sobrenatural en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, amado Señor. Toma el control de esta pandemia, Señor. Toma el control de nuestros familiares, amado Señor, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amado Señor, que tu Santo Espíritu sea direccionando, amado Señor, a estas familias y que estas familias dejen que ese invitado especial, que es el Espíritu Santo, los guíe, los oriente, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos de La Fe que Conquista, el Señor nos ha hablado. Nos veremos en otra misión, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones y que Dios los siga orientando, los siga llevando. Y abran las puertas de vuestros corazones para que no haya más esa y no vendan más esas bendiciones y tu primogenitura. Cuídate y cuida a tus seres queridos. No somos perfectos, pero cada día buscamos esa perfección. Bendiciones.